Vamos a escuchar ahora una exclusiva declaración de Emanuel Trinidad ay. por las declaraciones de Comprez. Ay, bueno. Vamos a ver qué dice mi hermano Trinidad ay. acerca de lo dicho por Juan comprés el diputado. Ay, ay, ay. ...donde dio las declaraciones. De ser cierta esas declaraciones que dio... O que se dice que dio el compañero Juan Compré, nosotros respetamos, pero no la compartimos. Se hace muy difícil en la escogencia del candidato a síndico en las próximas elecciones del día 15, donde solamente se puedan medir a los candidatos. Los regidores juegan un papel de primer orden, porque el regidor arrastra ahora al síndico es diferente. Y para hacer una encuesta que no esté cegada, hay que medir al candidato a síndico y también a los regidores. Yo sigo insistiendo que San Francisco de Macorís, la composición, la clase que tiene, siempre ha dado un voto de castigo. Nosotros presentamos mejor programa al electorado de San Francisco de Macorís. Tú te has podido observar que las encuestas que tienen mayor nivel de credibilidad, han hecho mención a lo que es el comportamiento de Santiago, del distrito de Gran Santo Domingo, de Igüey, incluso de San Juan, pero no hablan de Macorís. ¿Y por qué no dicen que fulano o fulana está ganado en San Francisco de Macorís? Precisamente porque San Francisco de Macorís es un pueblo que realmente tiene una composición social de que va a votar a favor de... O en contra de, no solamente por el, el apellido o el color de los partidos. El 55% del electorado de San Francisco de Macorís no tiene compromiso, no está atado a lo que es los colores políticos. Por lo que nosotros estamos confiando y estamos haciendo un llamado a la sociedad franco-macorizana, fundamentalmente a la clase media, que es la clase que tiene que ser la líder a que no se vaya por los risos a que vaya a votar de manera temprana. Y yo tengo la seguridad que ese voto consciente es el que va a llevar a Emanuel Trinidad a ser el próximo alcalde de San Francisco de Macorís. Bueno, mis amigos, ahí, está, Mira, si ahí están las declaraciones no me de Emmanuel no, no, no, Trinidad dijo, no, no, luego de se... la, lo que, bueno, la llamada que nos hiciera Juan sí. Comprés y una parte de la, las declaraciones que dio ayer en un programa de radio que dirige nuestro querido hermano David David Emilio Díaz en una emisora hermana Sí, el gran, sí. David. El gran el... David, así es. Dime, tú qué sí, Tengo aquí eh, para audio. indicarle a Emmanuel que ya seguro ha visto la participación del diputado aquí, el contexto en el que él lo dice. Vamos a ver, Lo, lo tenemos, regi, muchachos. No se escucha. Ahí hay estática, nada más. Pero parece que no se escucha, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. De si todas maneras... Todas las encuestas que yo he hecho, eh, eh, la, la candidatura del PLD está en un lejano segundo lugar. Lejano ¿Eso asegura entonces un truco de, del candidato del PLB? Eh, eh, es el que ocupa el primer lugar en, en estos momentos. Muy... Ya no hay más que, no hay nada más que decir. La dijo, que está. dijo el diputado Juan Compré, no yo, que, que eh, Siquio NG, según las encuestas que él maneja, está en un sólido primer lugar y que la diputada Milena Núñez está en un lejano Pero hay que lugar. destacar lo siguiente: que ni menciona. Eso que independientemente eso deja, eso deja al candidato de su partido sí. en un tercer lugar. Que, o sea, que perdió. Dice perdió. Eh, Manuel eso, Trinidad, perdió. Por eso es que yo digo, ahí hay algo que no vemos, que no Mira, sabemos nosotros. Mira, ok, es posible que sea eso, y yo me sumo a Amado desde que lo de la decía Lallera. hace un momentito, ¿verdad? Ahora, independientemente de que si son las encuestas y todo lo que pueda pensar, se supone que un alto funcionario de un partido en una contienda o en procesos electorales Tan, eh, vamos a decir especiales que se están dando en este momento y que las elecciones son este domingo y que este señor diga que el candidato al cual eh, del partido al cual él pertenece eh, está vamos a decir en una puntuación muy por debajo del principal en este caso el señor Siquio NG te dice bueno pero tú tienes que cuidar la forma tú no puedes decir públicamente aunque haya un interés muy marcado o se quiera mandar un mensaje a la gente de la fuerza del pueblo que voten por otro partido. Eh, tú no debes de decir eso así, como que hay que manejarse un poco. Eso es le lo que dice un Pablo de Gallera. Ahí, de Juan de lo que que eso lo dicen en las encuestas. Sí, pero él no eso el que es Pablo de Gallera. Aquí, le de dar a bueno, vámonos al WhatsApp, mis amigos. Vamos a ver qué es. Juan dice Compres, pero así no. Eso lo dicen en las encuestas. Bueno, vamos a ver, tenemos mucho WhatsApp. Sí, de mañana.